Franklin Romero, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, al ser cuestionado este lunes, manifestó que los diferentes procesos internos de esa organización política tienen como norte consolidar el liderazgo de cara a las próximas elecciones. Pues nosotros estamos en constante trabajos. ahora mismo vamos a implementar lo que es la segunda parte del premil captar nuevos militantes para el partido y justamente hoy aquí en San Francisco Macorís y en Villarribas, en la provincia completa, pues vamos a empezar a dar inicio al 3002, que es la implementación de captar nuevos militantes para el partido. Nosotros hacemos esto porque queremos fortalecer el partido en miras, en miras, hacia el gobierno en 2020. En relación al liderazgo compartido de Hipólito Mejía y Luis Abinader en el PRM, expresó Lo que sucede es que la democracia es eso, donde todo el mundo tiene derecho a aspirar, el expresidente Hipólito Mejía y el ex candidato Luis Abinader, pues son las dos personas que están ahora mismo en la palestra, aunque sabemos que vendrán otros en nuestro partido, con aspiraciones presidenciales, así como también congresuales y a nivel municipal. Pero hasta ahora tenemos a don Luis y a don Hipólito, y entendemos nosotros que parte de la democracia, eso dinamiza el partido, que líderes como ellos estén pues, en la calle ya en una precandidatura con sus aspiraciones a ser el candidato presidencial en nuestro partido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.